Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Toma el control del timón de este carro y guía con seguridad a tu hijo a su destino. Protégelo mientras está conduciendo y guarda a los que están en este vehículo. Guarda con tu misma presencia este auto. Libra a tu hijo de cometer alguna equivocación mientras conduce. Protégelo de la imprudencia de otro chofer y de cualquier distracción. En el nombre del Señor Jesucristo, ordena. Al diablo y a Satanás, ¡Fuera! Toda hueste espiritual de maldad en el aire, ¡Fuera! Toda oscuridad, ¡Fuera! Que la luz venga. Padre, rodea a tu hijo y a este automóvil con tu poder y tus ángeles y protege a quien lo conduce con tus huestes celestiales y con tu misma presencia. Guíalo en paz hasta que llegue a su destino. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.